«Hoy ante ti, hijo mío, abro las páginas secretas del libro de mi vida, que papá escondió para ti, sí para ti, mi pequeño y gran amor. Para ahora que estás grande entiendas lo que ha sido para mí. Muchos años han pasado desde entonces, cuando yo en mi juventud soñaba contigo, con un día oír tu risa acariciándome el oído y tu corazón muy cerca al mío cabalgando juntos» en ese mundo que para entonces lo sentía, tan frío y tan vacío, pedía al Dios supremo que vinieras, pues sentía que un día llegarías, no sabía cómo ni cuándo, el milagro de la fertilidad en mí brotaría, pues la esperanza me afirmaba que el poder de mi energía lograría darte fuerzas y traerte hasta la vida, ser papá era mi meta más deseada, Tenerte entre mis brazos todo el día, en silencio dibujaba tu carita, y en ella pintaba siempre una sonrisa, que mezclada de colores diferentes, te daban forma en mi mente. En mis manos te arrullé, sin tener de tu materia un solo gramo, pues sentía el palpitar de tu presencia, gritándome, ¡Papá, papá, quiero la vida! ¡Papá, papá! quiero la vida. Para entonces el vientre de tu madre estaba listo. Lo regamos de dulzura y de paciencia, y pedimos al Creador con tanta fuerza que fuera Él quien pusiera la energía que me faltaba para que brotaras en el milagro de la ciencia. Y así fue, querido hijo que llegaste. Fue el amor junto a la ciencia la que dio luz a tu existencia, porque en el vientre de tu madre te anidaste luchando cual guerrero inagotable hasta llegar a los brazos de tu padre. Por eso, hoy ante ti, hijo mío, he abierto las páginas secretas del libro de mi vida, que papá escondió para ti, sí si para ti, mi pequeño y gran amor.